Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente... Bolivia cumple 192 años de su independencia. ¿Cuánto avanzó el país en su crecimiento y desarrollo? Veamos algunas cifras. El crecimiento económico promedio entre 1985 al 2005 fue del 3%, en tanto que entre el 2006 al 2016 fue del 5%, lo que permitió que Bolivia como nunca antes sea líder en crecimiento económico de la región durante cuatro gestiones. Este éxito tiene su explicación en la implementación de un nuevo modelo económico, muy distinto al neoliberal. Hablamos del modelo económico, social, comunitario y productivo, que se basa principalmente en inversión pública y la demanda interna, la cual siempre estuvo por encima del crecimiento económico para el 2016. El crecimiento fue de 4,3% y la demanda interna llegó al 4,6%. ¿Cómo se refleja aquello? En las ventas facturadas de restaurantes y supermercados, las cuales llegaron a 1.268 millones de dólares solo el 2016, lo cual se incrementó en 820% desde el 2005 al 2016. Lo mismo sucedió en la venta de pasajes aéreos, que el 2016 llegó a 426 millones de dólares. Si hacemos una comparación desde el 2005, el porcentaje se incrementó en 180%. La inversión pública, que forma parte del nuevo modelo económico, llegará este año a 6.189 millones de dólares. No podemos dejar de mencionar la deuda externa, la cual está completamente controlada, que actualmente significa el 21% del producto interno bruto y nuestras reservas internacionales, que a junio de este año llegan a 10.306 millones de dólares, cuando en el 2015 llegaban a 10.081 millones de dólares. A esto se suma la fortaleza financiera del país, que llega a 13.090 millones de dólares, donde los ahorros de los bolivianos están garantizados, los cuales alcanzaron 24.205 millones de dólares, a junio de este año, Bolivia mostró signos de estabilidad y crecimiento que se vieron reflejados en la disminución del desempleo, que el 2016 llegó a 4,5%, una de las más bajas de la región a comparación de Chile, Perú, Venezuela y otros países. Los créditos para vivienda social llegaron a 1.989 millones de dólares, beneficiando a 44.979 familias y se destinó al sector productivo 8.214 millones de dólares a junio del 2017. Con las medidas aplicadas por el gobierno nacional, la pobreza extrema se redujo a 16,8%, en 2005 Bolivia estaba en 38,2% y en 2014 llegó al 17,2%. Las políticas salariales fueron prioritarias para el gobierno. El salario mínimo nacional se incrementó de 440 al 2005 a 2.000 bolivianos para este año. Las medidas sociales también tuvieron un impacto. 5.269.663, es decir, 48% de la población boliviana, se benefició de algunos de los bonos sociales, es decir, recibieron el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy y la renta Dignidad. Bolivia es ejemplo de un buen manejo de la economía, responsable. No por nada, durante cuatro gestiones, ocupó el primer lugar en crecimiento económico de la región. ¡Felicidades, Bolivia! 11 años de gestión económica con buenos resultados.